ya voy como por el cuarto intento de hacer el vídeo a ver si soy capaz esta vez eh, solo quería comentar que quería dar las gracias a Rosana y a Mónica porque ellas me han cogido de la mano en los momentos en los que uno se encuentra un poco perdido eh, por las circunstancias que pasan en la vida y por las circunstancias que pasa cada uno y me han ayudado a, a encontrarme, me han ayudado a recuperar eh, a recuperarme a mí misma que me tenía gran aprecio por mí y casi lo había olvidado y me habéis ayudado a encontrarme, me habéis llevado de la mano, me habéis ayudado a superar malos momentos y estoy muy contenta, no puedo decir otra cosa, eh, solo que gracias a las dos y un beso muy fuerte, gracias por cierto, me he tatuado un gracias Cosa que pensé que no me iba a atrever, me he hecho un tatuaje, gracias no solo a vosotras, gracias a muchas cosas y un día os, me haré una foto y os la mandaré. <ríe>